La entrevista pasada con José Vázquez él ya mencionar de Antropología Visual, hemos comentado un poco. Entonces, para esta entrevista, él se trae acá el Observatorio de Antropología Visual, o DAV, ¿vale? Entonces, es un grupo ahí formado por egresados y estudiantes de la de Antropología de la San Marcos. Y representando ese grupo está Nicole Silva, ¿vale? Entonces, la entrevista de hoy Vamos aí abordar um pouco a antropologia visual, o histórico, e falar também desse grupo, apresentar esse grupo, falar de seus projetos. Aí vai ser uma charla bem interessante e vamos de uma. Valeu! Nicole, ¿qué tal? Bienvenida a este canal, gracias por tu tiempo y eh, por aceptar la invitación. ¿vale? Eh, Nicole es antropóloga egresada de San Marcos, creo, ¿no? Sí, egresada de San Marcos. Vale, entonces Nicole está acá representando ODAV, que es un observatorio de antropología visual y, y bueno, cuéntanos un poco así, cómo ¿Cómo empieza ese grupo? ¿De qué va ese grupo? y eso. Hola, ¿qué tal? Eh, gracias por la invitación. Eh, uh -huh. no. este, sí, mira, eh, comentaba eh, que el Observatorio de Antropología Audiovisual eh, surgió en el 2016. En ese uh -huh. tiempo éramos un grupo de estudiantes de antropología. Eh, teníamos mucho el interés por lo que es la antropología visual. Entonces, en nuestra malla curricular estaba el curso, pero en realidad no se dictaba hace varios años. Entonces, uh -huh. nosotros eh, pedíamos que el Departamento Académico de Antropología, pues, pueda abrir el curso, ¿no? Porque era un curso electivo Entonces, eh, no estaban muy convencidos porque hace tiempo que no se dictaba, no había un profesor. Entonces, nosotros organizamos un conversatorio de por qué era importante enseñar antropología visual, ¿no? En... Uh -huh en San Marcos, en la universidad. Entonces, invitamos a profesores eh, de, otros, de otra universidad, y en este caso fue de la eh, Pontificia Universidad Católica del Perú. Claro. Eh, entonces, eh, armamos el evento, eh, estuvieron profesores de nuestra, de nuestra escuela, de Antropología, y bueno, estuvo el director académico, el director de la escuela, y les pareció una propuesta muy interesante, ¿no? Y así logramos que el curso electivo de Antropología Visual se abra para el siguiente ciclo, que fue el 2017. ¡Wow! Entonces, ya en el 2017 fuimos, pues, llevamos el curso ¿no? con una profesora que vino de, eh, de México por intercambio, este, peruana, radicada en México, antropóloga, este, y después eh, fuimos realizando eventos académicos sobre la Antropología Visual, sobre... Eh, lo, lo importante que es, hicimos después un ciclo eh, de cine, de video indígena, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, ya como egresados pues, eh, decidimos continuar, ¿no? Eh, realizando este tipo de, de eventos, ¿no? Continuar haciendo antropología ya fuera de las aulas, no solamente dedicarnos, pues, a trabajar y ya, ¿no? Sino continuar con nuestra labor como, como uh -huh. profesionales. Entonces, bueno. así se formó el Observatorio de Antropología Audiovisual, ¿no? Ya tenemos casi cuatro años, Wow. Eh, no, pero ahora ya ahora estamos todos egresados ¿no? de, de la carrera de antropología de San Marcos uh -huh. entonces antropología visual en la San Marcos tiene solo como un curso ahí así no como un... sí es un curso este, que forma parte de la de, de la malla curricular pero es un curso electivo que no siempre eh, se dicta todos los ciclos, ¿no? Pero vale. a raíz del evento que hicimos, a raíz que se abrió el, el, el 2017, tuvo varios alumnos. Cada año se, se, ese curso se viene dictando, ¿no? Oh, Entonces eh, dejó un buen un, eh, un, un, un, fue un buen antecedente, pues, este, realizar ese tipo de, de, de eventos, ¿no? Para poder, este, también hacer un llamado ¿no? a los profesores ¿no? de que la antropología visual eh, se está desarrollando eh, y que es necesario que nosotros como antropólogos de información eh, podamos pues, conocer sobre esta esa rama ¿no? de uh -huh. la antropología social y cultural. Claro. Porque creo que en Perú en, solo en la católica tiene una maestría, ¿no? Exacto, solo tiene una maestría en católica, además de antropología. Y no, y no todo el mundo puede estudiar en la católica. Pero, ¿no Exacto. Cierto? es eh, por bueno eh, son los precios eh, no son tan accesibles para todos no entonces claro. y es la única universidad que acá en el Perú que dicta pero sin embargo en otras partes del mundo la eh, la disciplina de antropología visual como especialidad sí pues la dictan varias no y desde uh -huh. hace regular tiempo claro sí he visto uh -huh. también que hay otra escuela que se llama fuera de foco que hay un, un curso corto no y, pero... Mm. Pero eso, ¿no? Eh, y es un término, no sé, pero menos a, para mí es como que... Antropología visual, o sea, es algo medio nuevo para mí también, ¿no? O sea, yo recién, acá en Perú, escuché más esa, esa palabra y creo que ahora también está un poco en relevancia, ¿no? O sea, eh, no sé cómo tú como antropóloga quizás ya... Para ti es un término así ya muy conocido, ¿no? Eh, sí, lo que pasa es que la antropología visual eh, en realidad se ha hecho como que un poco más conocida los últimos 10 años, se puede decir, mm. ¿no? Este, acá por el tema de la maestría eh, que hay en Católica y porque no solamente la estudian gente de antropología, sino es, es, un, es una maestría pues que, eh, que ha, ha tenido una propuesta muy interesante ¿no? Y, y ha logrado captar gente de muchas disciplinas Arquitectura, uh -huh. comunicaciones ¿no? uh -huh. Entonces, eso es lo, eso es lo interesante ¿no? Creo que eso es lo que ha logrado también Que, que, que pueda tener eh, más resonancia ¿no? Porque hay, hay un mayor diálogo interdisciplinario ¿no? la, En este caso, este, la antropología visual permite mucho eso Qué bueno Y, y, pero, y para quien no sabe nada, no, no conoce ¿qué, ¿Qué es la antropología visual? Así, que... Ah, claro eh, bueno, para los que no saben, eh, la antropología visual es eh, una rama de la antropología social cultural, ¿no? eh, Que se encarga del estudio de la producción audiovisual eh, que se hace sobre una sociedad que se estudia, ¿no? Por ejemplo, eh, los videos o las fotografías que nosotros podemos producir, podemos este, elaborar cuando vamos a estudiar a una determinada sociedad o un grupo humano, ¿no? Pero también eh, dentro de la antropología visual se estudia el material audiovisual que estas mismas sociedades eh, elaboran, ¿no? Mm. Entonces, eh, en antropología visual nos preocupamos mucho por eh, el estudio eh, de, la, de la sociedad, ¿no? Eh, y esto implica que nosotros eh, tomemos en cuenta quién está grabando o quién está tomando la fotografía y a quiénes se les está pretendiendo registrar, ¿no? Uh -huh. Entonces eso es algo muy importante que en antropología visual siempre vemos. Pero, pero o sea, siempre es algo así de, de afuera, o sea, el antropólogo llega y, y hace eso, o también hay una interacción con la cultura, de, en el sentido de que la cultura también se autoregistre y genere un material, ¿sí? Claro, o sea, la idea, o sea, el, el antropólogo, pues por, eh, por su misma disciplina, eh, estudia el ser humano, ¿no? Y pretende describir una cultura, ¿no? Estudia eh, las dinámicas sociales de, bueno, de, de de un grupo humano, ¿no? Y, con, y, es, y ello implica, pues, describir usos, costumbres. Eh, se vale de la antropología visual, ¿no? Para que esto sea un medio en el cual eh, pueda reproducir ese conocimiento que, como, como etnógrafo, como antropólogo, ha podido recopilar durante su estudio. Uh -huh. Pero eso, ese es, una, ese, es una, ese es un lado. Por otro lado, está también el material eh, fotográfico o en video, que estas sociedades o estos grupos que tú estás estudiando eh, poseen, uh -huh. ¿no? Entonces, tienen fotografías desde hace 50, 20, 10 años, o videos, ¿no? Son también una manera de poder conocer a ellos eh, cómo, cómo ellos se representan, ¿no? Una manera también de acercarnos a, a la identidad ¿no? que ellos desean mostrar. Ajá. Y, y ellos así, sí. o sea, ¿tú has tenido alguna experiencia así, como en una comunidad así? Este, sí. Eh, particularmente, eh, mi tesis es sobre una comunidad campesina ubicada en Huancavelica, uh -huh. ¿no? entonces eh, en mi caso eh, uso lo que es fotografías no para que sea una manera de poder apoyar la investigación que yo hago que yo hice a través de entrevistas semiestructuradas ¿no? uh -huh. entonces en algunos casos eh, las fotografías eh, llegan a ser un complemento no que te que reafirma no porque es capturas el momento no lo que sucedió ahí y, y luego te permite cuando estás redactando, poder revisar, ¿no? Uh -huh. Lo que tú registraste en ese momento. Entonces, en general nosotros, como antropólogos, cuando realizábamos prácticas de campo con los profesores, nos pedían una salida de campo, ir un día, dos días a alguna comunidad. O eh, era muy importante no solamente realizar las entrevistas, sino también eh, generar archivos, ¿no? uh -huh. Tomar fotografías o de repente grabaciones, ¿no? Entonces... Sí, ¿no? Y particular eso es, eso es lo que hacemos los antropólogos, ¿no? Sino que ahora con la antropología visual, esto de tomar fotos, grabar videos, toma ya más importancia. Claro. Ya no solamente se trata de, pues, de tomar las fotos, videos para mi trabajo, para mi investigación, que lo voy a presentar entre antropólogos o entre gente de ciencias sociales, ¿no? Uh -huh. Sino que es un material que yo quiero que las personas a las que yo estudié, a las que yo investigué, puedan ver lo que yo he podido recopilar de ellos, ¿no? Claro. O también para dar una manera de da, de, de hacerlos conocer, ¿no? Ante otras sociedades. ¿no? Entonces, Pero es una, ahora que son... es, es una manera es una manera de rescate también, o sea, de, de preservar esa cultura rica y tradicional, así. Eh, Bueno, más bueno más que preservar en sí es retratar una sociedad determinada en un momento específico, no, uh -huh. o sea, ese material nos va a poder, nos va a permitir que más adelante cuando se haga algún re, un registro, una revisión de material audiovisual, no, de tal década, década otra de, a otra, a periodos de años, nos permita ver realmente cuáles son los cambios que sufrió que sufrió esta sociedad, no, uh -huh. pero rescatar eh, podría irse por el lado eh, en cuando se habla de, mm, por ejemplo, hay comunidades que optan por esta actividad del turismo vivencial, no sé si has escuchado, uh -huh. que entonces producen material audiovisual, videos, fotografías, para ellos dar a conocer a los demás cómo, qué, qué significa estar ahí en la zona. ¿no? Uh -huh. Entonces, ese también es otro tipo de, de, de manera de mostrar su identidad. Ya, ¿no? ya, yeah, yeah. ok. Y, y el feedback, o sea, el retorno de la comunidad para con ustedes, es siempre positivo, ¿sí? O sea, ¿cómo ellos responden a eso, a esa llegada del antropólogo y etcétera? Cuando el antropólogo pues, llega a un lugar, sea comunidad campesina, indígena, amazónica, de los Andes, de la ciudad, siempre en un primer contacto pues, hay esta, esta, esta, esta duda ¿no? de quiénes son, para qué vienen, qué intenciones tienen. Entonces, nosotros pues como antropólogos tenemos que ser transparentes, ¿no? Señalar a qué vamos, qué estamos investigando, con quiénes queremos hablar, si vamos a tomar o no fotografías, si vamos a grabar videos, si vamos a hacer entrevistas eh, y queremos grabar mientras entrevistamos, pedir su consentimiento, ¿no? Entonces, eso es algo que eh, se nos ha enseñado pues este, desde que estamos estudiando, ¿no? Tener siempre el consentimiento de la otra persona para poder... Estudiar, de Arno, o al menos de una autoridad, ¿no? El presidente comunal, algún dirigente vecinal, por ejemplo. ¿no? Ajá. y por lo general, Entonces, Por lo general ¿todo bien así? ¿Aceptan o...? Eh, por lo general, eh, ten, hemos tenido, bueno, uno con, por, por, yo por experiencia, muchas veces sí he tenido buena relación con las personas que yo luego quería investigar, ¿no? Entonces, eh, de repente no desde el inicio pues saco mi cámara y tomo fotos porque eso también intimida, claro. no uh -huh. sino que es, el antropólogo debe pues construir una relación eh, de confianza con sus informantes ¿no? claro. entonces Claro. Eh, y a las personas a las que investigan, no, no podemos ir de frente a decir ya quiero entrevistarlos a todos ustedes, les voy a grabar a todos ustedes, voy a tomar fotos a todos ustedes, sino ir, ir, ir por partes, ¿no? Por eso es que a veces nosotros, no, nuestro trabajo de campo no, no son tan cortos, ¿no? sino american preparación, tiempo, y también ver si a veces hay algo de oposición, ¿no? Eh, porque a veces hay gente que realmente, ¿no? Nos ha pasado que estamos entrevistando y queremos pedirles autorización para grabar porque se nos hace muy... Eh, complicado estar escribiendo, escribiendo, escribiendo, ¿no? Las respuestas. Pero hay gente que simplemente te dice que no. Entonces, tú tienes que apuntar rápido, wow. ¿no? a, veces, a veces, sucede eso, ¿no? Pero lo que es para registrar, por ejemplo, fiestas, eh, a veces la misma gente está tomando fotos, entonces ya forma parte de, de la colectividad, uh -huh. ¿no? Todos están tomando fotos, todos, todos están grabando. Entonces, no es una cuestión que está, está prohibida. Claro. ¿sí, ¿no? Entonces, y tú sabes más o menos de alrededor de cuándo así que empieza esa, ese movimiento de, de visual así en la antropología. Claro, mira, eh, la antropología visual este en sí ya se puede decir que está presente a, a inicios del siglo XX con este antropólogo francés que se llama Félix Luis Reynolds, uh -huh. ¿no? Este, pues que propuso, ¿no? Que todos los museos debían coleccionar artefactos en movimiento del comportamiento humano. Y él en su viaje, pues, a África, también este, recopiló, pues, algunas fotografías, ¿no? De la gente de la zona. Entonces, se dice eh, que él es el primer antropólogo que produjo material au, eh, de antropología visual que se podía pues, investigar. ¿no? Yeah. Y ya después de él le sucedieron otros antropólogos, ¿no? como Margaret que se preocupaban mucho por eh, registrar. ¿no? O sea, ya eh, a, a los inicios de la antropología, la fotografía era un complemento, ¿no? algo uh -huh. adicional, no era lo principal, pero ya llegó un momento en el que otros antropólogos fueron dándole mayor importancia. Yeah. Y ya con el avance también de la tecnología, pues... Populariza, claro. Claro. Uh -huh. sí. Ah, buenísimo. Ya. Yeah. Entonces, la idea, pues, era, de, de estos antropólogos, era retratar, primero, las poblaciones aborígenes, ¿no? De la zona, de los lugares. Ellos, por ejemplo, venían de Francia, de Londres, y se iban a Australia, donde estaban uh -huh. las colonias. Eh, para poder registrar a la gente de la zona, ¿no? Luego hay otra, hay un video que se hizo muy famoso en el año 1922 que se llama Los uh -huh. Nanuk, Dananuk, este, que retrata a, unas, a familias aborígenes del nor de Norteamérica. Cómo eh, vivir, me parece ser, Alaska, eh, las condiciones difíciles en las cuales uh -huh. ellos sobreviven, ¿no? Entonces, ese video, pues, eh, sí se hizo famoso ¿no? y ya poco a poco ahí ya también la antropología visual eh, fue tomando mayor importancia eh, la idea pues es de la antropología visual cuando tú estudias una sociedad no es retratar lo que está pasando en ese eh, lo, lo que lo que sucede en, en esa sociedad no cuáles son sus dinámicas sociales cuáles son sus, sus, sus, sus costumbres no uh -huh. Eh, puede ser que algunos lo hayan utilizado como una manera de denuncia, pero no siempre es el objetivo claro. principal, ¿no? Sí. Eso más se encarga lo que es este, la fotografía documentada, el fotoperiodismo. Entonces, ah. el antropólogo más eh, le da más mayor importancia a lo que es describir, ya, bueno. describir cómo funciona, cómo está organizada una sociedad. O sea, buscamos describir, ¿no? Eh, ¿Cómo es una sociedad? ¿Cómo está organizada? Eh, ¿Cuáles son sus dinámicas sociales? Uh -huh. ¿Qué funcionalidad tienen? ¿Qué rol juegan? Uh -huh. ¿no? ¿Para, qué, ¿Para qué hay estos rituales? ¿Para qué hay estas costumbres? ¿no? Más que todo nos interesa eso, ¿no? lo cual no niega que no podamos también ver lo otro, pero no es la prioridad yeah. en sí. Ya yeah, Buenazo. Eh, Ustedes usted como ODAF, ¿no? como observatorio, Ahora en la cuarentena han desarrollado así un, un proyecto, ¿no? De recopilación de fotografías así. Sí, hemos lanzado este proyecto de recopilar las fotografías. Uh -huh. ¿Qué? No, porque. ¿Qué? Porque como te comentaba, yo he visto ya proyectos, por ejemplo, que dan la cámara a los la comunidad local así uh -huh. y ellos sí registran, ¿no? se hacen el, el, las fotografías entre ellos, ¿sí? o sea, esa idea de ese proyecto sí, es un poco por ahí, ¿no? o sea, hace que la gente, estimular a la gente a registrar ese momento que cada uno está pasando de modo íntimo. ¿sí? ¿no? Claro, esos proyectos que tú hablas, eh, se capacita uh -huh. a la gente cómo usar una cámara, uh -huh. ¿no? Va por esa línea, ¿no? Si, si he escuchado de ONGs que, que en algún momento han hecho eso, ¿no? van a una comunidad, generalmente eh, eh, amazónica, por ejemplo, ¿no? y capacitan a, a, a la gente, les dan una cámara, ¿no? Cómo usarla, ¿no? les dan ideas de qué podrían tomarle fotos, ah. ¿no? A veces también sucede eso, ¿no? Entonces nosotros vamos más por el lado de eh, qué quieren... Qué quieren eh, las personas en sí eh, que, tomarle una fotografía no sin que haya una pauta más allá de cómo estás pasando tu cuarentena uh -huh. en este momento no entonces la, esa es la pregunta abierta no y hay gente que nos manda fotografías eh, por ejemplo eh, de cuando sale a la calle de lo que están haciendo en sus casas no eso es lo eso es lo que lo que también sucede. Entonces, sí, la idea es darle, es tener las percepciones de ellos, ¿no? Porque, como te digo, no solamente ellos nos dan una foto eh, que han tomado en algún momento de la cuarentena, sino que nos, le pedimos que por favor nos den una descripción de la foto o en todo caso un título. Uh -huh. Entonces, eso también nos ayuda mucho a saber qué quiere la persona transmitir, ¿no? No solamente basta con que nos muestren la foto, sino que esté que acompañado de una descripción, ¿no? Que sea también la guía. Ajá. A veces uno ve una foto y le llama la atención algo, pero te das cuenta que en la descripción la, gente, la persona le dio interés a otro tema o lo interpretó de otra manera. Ajá. Buenazo. Sí, eso, eso y, sucede. Y ahora sí. con el fin de la cuarentena... ¿Están planeando otras, otras actividades, otros proyectos? Sí, eh, nosotros, como te decía, la idea era pues, continuar haciendo antropología fuera de uh -huh. las aulas. ¿no? Entonces, nosotros hemos planificado realizar eh, ciclos de entrevistas a gente de ciencias sociales wow. y de otras disciplinas académicas eh, para que podamos discutir temas de actualidad ¿no? nacional e internacional, ¿no? La idea es que generemos un diálogo no solamente entre antropólogos o entre gente de ciencias sociales, sino que también podamos hablar de repente con biólogos, activistas, uh -huh. ¿no? ¿Cuáles son las perspectivas que se tienen? Opciones de mejora, alternativas, ¿no? Porque esto de la cuarentena, eh, la pandemia, está generando muchos cambios en... Eh, lo que son resolución de conflictos, dinámicas sociales, uh -huh. en lo que es estudio. Entonces, hay que ir adaptándose a eso, ¿no? Y ya que no podemos hacer las, las clásicas entrevistas de ir a, lugar, a la, reunirse con la persona frente a frente, uh -huh. ¿no? Eh, estamos aprovechando las plataformas sí, pues. digitales que ahora pues, están en Boca. Ajá. Sí. Buenazo. Y, y, ¿Y el ODAV ¿es, es abierto como colectivo o no? ¿Es ¿Es solo para antropólogos? ¿Cómo funciona eso para ustedes? Eh? Ah, claro. Bueno, por el momento solo somos antropólogos, ¿no? El San Marcos, pero en realidad eh, estamos buscando incorporar más miembros, ¿no? Con el tiempo a ver si se interesan, gente de otras este, disciplinas, ¿no? Porque, como te comentaba, ¿no? Por ejemplo, tenemos mucha afinidad con la gente de comunicaciones, claro. ¿no? Que han... ...tienen mucha experiencia en lo que es edición de videos, eh, en lo que es tomar fotografías, sino que ellos uh -huh. tienen otro enfoque. ¿no? Entonces, siempre es bueno poder dialogar con, con ese tipo de, de colectivos, de grupos. ¿no? Entonces, sí, somos un grupo que está en, en crecimiento. Uh -huh. ¿no? Por el momento somos antropólogos, es este, Marcos, pero eso no implica que más adelante no podamos recibir gente de, de otras disciplinas. Buenísimo. Y, y para, para ir cerrando así... Recordé una cosa, ¿es ¿ese, ese grupo tiene algún vínculo formal así, con San Marcos o es aparte? Así? Ah, claro, no, estamos desligados uh -huh. de San Marcos. Este, o sea, empezó cuando éramos estudiantes y todavía estábamos ¿no? en la Facultad de Ciencias Sociales de, de, San de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, pero en realidad no formamos parte del organigrama sino somos un grupo Ajá. independiente. ¿no? El Observatorio de Antropología Audiovisual es un grupo independiente eh, que no, no está bajo la orden de, de la universidad Ajá. en sí, ¿no? Entonces nos financiamos nosotros mismos o, y vemos todo eso. Buenas. ¿Tú, ¿Tú quisieras compartir algunas imágenes, algo? Eh, bueno, o... sí, eh, solamente era... Si, si se daba el tiempo, o sea, si querías, por ejemplo, mostrar un dale, ejemplo dale. o dos de, de, de la, de la, del, del proyecto Ajá. que tenemos, ¿no? De la eh, cuarentena dale. en fotografías. Este, como te decía, nos interesa mucho ver el tema de percepciones, Ajá. ¿no? Eh, que, que, que, va a, que se refleja ¿no? en la descripción que la gente da de las fotos. A ver, voy a dar... Por ejemplo... Eh, una lo que quería comentar es que en el proyecto de la contención de fotografías recibimos fotos de un público uh -huh. muy variado ¿no? este gente de Lima de, tenemos fotos de casi toda Lima, provincia, Lima Metropolitana Lima provincias otras regiones del Perú como Pasco Junín Ancash Piura wow. Huancavelica Ica entonces, eh, tenemos alrededor de 370 ah, sí. fotos, ¿no? En, y en realidad esperamos que la gente nos siga enviando de otras partes del Perú, porque queremos realizar un análisis antropológico completo de lo que en realidad, de lo que está sucediendo, ¿no? Cómo la cuarentena ha influido, ¿no? Eh, cómo está influyendo en todos, ¿no? Entonces, por ejemplo, te muestro esta, esta imagen. Eh, tenemos uh, que fue tomada en abril, en Los Olivos, nos envió... Este, alguien de las wow. Fuerzas Armadas, ¿no?, del Ejército. Entonces, por ejemplo, ¿no?, esta foto nos, nos, nos señala. En todo este tiempo he visto muchas cosas, tanto buenas como malas, cosas que me marcarán para toda la vida. Son tantas las anécdotas que pasé durante todo este estado de emergencia y le agradezco a Dios que me haya protegido y me proteja porque esta guerra mm -hmm. todavía no termina. Como sabes, muchos chicos que eran reservistas fueron llamados a la wow. labor, entonces, porque el, el ejército no se estaba dando abasto con la gente que tenía, ¿no? El personal cada vez iba contagiando más y más. Entonces, como ves en la foto, todos son jóvenes, tenían 20, uh -huh. 21 años, ¿no? Son chicos que estaban en sus casas o estaban trabajando, fueron llamados y dejaron de realizar sus labores, ¿no? Entonces, por ejemplo, recibimos este tipo de testimonios, ¿no? Que nos parece sí. muy importante poder visibilizar, ¿no? Porque la idea es tomar... ¿Qué es lo que ellos uh -huh. quieren transmitir? ¿Qué, qué, qué, qué, ¿Cómo, cómo la están pasando? O sea, vemos las noticias, sí, las Fuerzas Armadas, las que viene realizando, pero claro. hay otra cara también a esto, ¿no? Que bueno. a veces no se ve mucho. Buenazo. Uh -huh. eh, después, por ejemplo, tenemos otra. A ver, voy a compartirla. A ver. Por ejemplo, eh, esta foto fue tomada en el Callao. Fecha 18 de junio, sí. o sea, más actual. ¿no? En esta foto, pues, podemos ver a una persona esperando junto a balones de oxígeno. ¿no? Entonces, la descripción es, cinco vidas en espera. La tomé en el Callao cerca de un negocio que recarga balones de aire. La fila de espera abarca cuadras y para mí, tan, y para mí tanto una persona como un balón de aire equivalen a vidas. Tanto los balones como la persona que pareciera está haciendo fila con ellos están a la espera de una oportunidad. Qué loco, ¿no? Entonces, sí, es que en realidad este tema del oxígeno, el coronavirus, que una enfermedad que está afectando principalmente al sistema respiratorio, hay gente que no está en las condiciones de poder adquirir eso, hay unas colas enormes, suben los precios, ¿no? Es, es, es una realidad que ahora se está viendo ya de manera Bien. más constante, ¿no? Entonces, hay gente que pasa por la calle, ve y, y, y, y es lo que le llama la atención, ¿no? O sea, le pedimos a la gente que, nos, que nos, eh, a través de nuestras publicaciones en Facebook, ¿no? O en Instagram, envíennos fotos de cómo pasan su cuarentena o de repente las cosas que ellos han visto, ¿no? Ok, pasé mi cuarentena y cuando tenía que ir a trabajar, de repente visualicé esto o tenía que ir a comprar y uh -huh. visualicé esto, ¿no? Entonces, respetamos mucho... Eh, lo que ellos describen, ¿no? porque de repente, si solo tomáramos claro. en cuenta la foto, ok, una persona esperando con balones de oxígeno, ¿no? pero acá está la percepción que la persona que lo envió nos quiere transmitir, y eso es lo que vale. nosotros rescatamos. ¿no? Y de repente, a sí, ver una verdad. foto más, a ver, voy a. Poner incluso una. aún estamos recibiendo, ¿no? pero están para terminar ese proceso, creo. Sí, todavía vamos a estar todo el mes de julio eh, recopilando yeah. fotos, eh, porque lo que sucede es que cuando empezó esto de la cuarentena, pues nadie nadie esperaba que se alargue, ¿no? Todos decían, ok, los 15 días y cada día eran 15 días más, claro. 15 días más, un mes, ¿no? Las restricciones, nadie esperaba que los contagios suban de manera exponencial, las muertes, entonces... Eh, digamos que tenemos queremos tener una recopilación de los 100 primeros días, que fueron, digamos, los estrictos, ¿no? Porque hubo toque de queda. Y también eh, un registro de cuando ya estas restricciones empezaron a subir, mm. que fue a partir del 1 de julio, ¿no? Que ya la gente empezó a salir a las calles con mayor libertad porque la economía, pues, para muchos sectores Ajá. prácticamente paralizó, ¿no? Entonces, ahí está. A ver, ahora comparto... Esta foto, por ejemplo, nos enviaron esta foto de Piura, con fecha 28 de junio. ¿no? ¿Cuál es la descripción? Bueno, podemos observar Ajá. una foto eh, sobre la luna. ¿no? Eh, señala, no todo es tan malo, créanme, y para distraer la mente, capturé esta fotografía de nuestro satélite natural, realicé las fotografías de la noche seria, que es el, que el aislamiento social, no nos frene la creatividad y sí. no impide que hagamos cosas divertidas, ¿no? Entonces, eh, simplemente la pregunta fue lanzada al aire, uh -huh. ¿cómo pasas tu cuarentena, ¿no? Y esta persona qué nos loco, envió ¿no? esto, uh -huh. ¿no? Entonces, hay que rescatar eso, ¿no? Que no todo es de repente cómo están las calles, cuáles son las noticias, ¿qué hago en mí, no? Sino también, ¿cómo estoy yo reflexionando uh -huh. ante esta situación, eh, no? Y... Exacto, y ya para la última imagen es, es eh, mostrarte. A ver, lo voy a compartir. A ver. Eh, bueno, esto de acá, por ejemplo, nos enviaron de San Luis de Chuaro eh, con la fecha primero de julio, por wow. ejemplo, el día que ya empezaron un poco más las recesiones de es la región, wow. si no me equivoco, Junín. <risa> Entonces, ¿cuál es la descripción que nos mandan? En los distritos más pequeños no se hace uso de la mascarilla porque se considera que el contagio no llegará debido a la poca llegada de las personas de afuera. Entonces acá podemos observar personas que están en una loza deportiva sin mascarilla, ¿no? conversando, ¿no? Entonces, un poco también, ¿no? O sea, estoy por la calle y veo la responsabilidad de la gente, ¿no? Que, que no lo está tomando de repente con qué la necesidad ¿no? del caso, ¿no? claro. A veces pasa, ¿no? O de repente no tienen los medios para comprarse también, una también. mascarilla uh -huh. adecuada, ¿no? No sabemos. También eso sucede. Entonces, como te digo, uh -huh. los aportes que nos mandan son, son muy interesantes para estudiar. qué es lo que justamente estamos realizando, ¿no? Categorizar las fotos por fecha, por regiones, por y, temáticas, y... ¿no? Y como te digo, vamos a seguir recibiendo fotos todo el mes de julio. Y pueden ver el álbum completo en nuestra página de Facebook, el Observatorio vale. de Antropología Visual. Y también en nuestra página de Instagram. También estamos ahí como observ ahí tenemos observatorio visuales. Yo, yo voy a, a jugar y, todo acá en la descripción. Uh -huh. ¿sí? Y acaba. Y, ah, ya y, listo. y tú, tú me has comentado ahora uh -huh. que, que van a recopilar todo. O sea. ¿Pues eso, van a hacer algún otro trabajo con esas fotos, o Sí, eh, sí o sea, la, la primera fase de este proyecto uh -huh. es la recopilación, ¿no? En una fase siguiente es lo que es categorización de las fotos, ¿no? Tenemos diferentes temáticas, salud, porque hay fotos, si habrás visto también, sí. que nos uh -huh. mandan de los hospitales, ¿no? Ya. Yeah. Entonces, salud, ah, wow. trabajo, vale. educación, familia, ¿no? Entonces, ocio. Eh, entonces, eh, queremos, pues, agru estamos agrupándolos por, por temas, ¿no? Para poder tener un análisis más completo de cómo la, cómo la gente está pasando su cuarentena en diferentes partes del Perú. Y también estamos recibiendo fotos wow. de peruanos en el extranjero. Porque nos ha pasado, nos mandaron de uh -huh. Arkansas, de Estados Unidos, eh, unas fotos ¿no? eh, cómo, de cómo bueno. ahí están pasando la cuarentena. ¿no? Entonces, lo que nosotros queremos rescatar a todo esto es que hay una necesidad de expresar lo que a uno le claro. pasa a través de las redes sociales. Todas las fotos, hay gente que decía que aparezca su nombre, etiquétame, lo dicen, pero hay otros que prefieren ah, sí. estar en la reserva, ¿no? Pero, hay, pero sí. Pero ahí está, lo que queremos visibilizar es eh, ¿qué, quieren qué quieren mostrar, ¿no? ¿No? Y, y bueno, seguimos en ese proceso ¿no? eh, de investigación, de poder hacer algo con estas fotos ¿no? y dar un, un análisis desde la antropología de lo que está sucediendo ahora. buenas Pues creo que con eso encerramos así. Eh, pues buenísimo, creo que fue bien esclarecedor así ha clarificado ahí muchos, muchas dudas, creo, al menos de mi parte, sí. Claro. Y, y pues te lo agradezco, así por su tiempo, ¿vale? Yeah. Claro, claro, gracias, señor, por tu invitación, de verdad nos hará, nos hará poder compartir lo que hacemos, eh, que se sepa un poco más de lo que es la antropología visual, la antropología en general, porque eso es lo que buscamos, uh -huh. ¿no? Que la antropología eh, sea de mayor se haga un poco más conocida entre la gente, ¿no? A veces te preguntan, ¿y qué es un antropólogo? ¿No? ¿Para qué sirve eso? Claro, Esos son espacios muy importantes para poder visibilizar nuestra labor claro, se, dentro de la sociedad. Que se pueda popularizar también, ¿no? O sea, ojalá que quizás ustedes de ahí puedan lanzar talleres también así más accesibles, ¿no? A la gente. Ah, aquí no puede. Claro. Y sería genial, ¿no? ¿sí? Uh -huh. No, claro que sí, claro que sí. Vamos a seguir evaluando qué otros proyectos surgen en el camino. Buenísimo. ¿no? Uh -huh. Pues muchas gracias entonces. Eh, y, gracias. Y, y hasta la próxima ahí. Ya, de verdad, gracias por la oportunidad, no, ustedes, pues. ¿no? Y por invitarnos. Ah, bueno. Ya cualquier cosa estamos pues conversando. Como te digo, el grupo siempre está abierto al, al diálogo, a colaboraciones, ¿no? Y a seguir haciendo este, antropología. Genial. Uh -huh. Ya, Nicole. Muchas gracias. Cuídate. Ya. Chao. Chao.